Hola chicos, audiencias de PRIXLINE en Twitter, en YouTube, en Instagram, en los podcasts de PRIXLINE. Nuevamente estamos con Jacqueline, que nos va a contar cómo ha hecho para en seis meses plantarse aquí en España, conseguir un buen trabajo, con nómina, ¿no? Con nómina y traer a su madre, que está aquí. Aquí está su madre. Saludo a la audiencia. Hola. Todo esto os lo vamos a contar ahora rápido, que yo sé que a la audiencia de YouTube le gusta un poco conciso. Como, seis meses llevan, ¿no? Sí. Seis meses. Preséntate para los que no hayan visto los otros vídeos de Prislife, preséntate mientras doy difusión en, en, en las redes sociales, ¿vale? Para los que todavía no te conocen. Eh, bueno, mi nombre es Jacqueline Utomuro, ya he hecho varios videos con Luis. Eh, vengo de Venezuela, soy venezolana. Eh, tengo nacionalidad española, mi papá era español. Y bueno, tengo seis meses aquí en España, en Madrid. Eh, bueno, hace poco, el 31 de diciembre pude traer a mi madre. Así que pues ya se ha cumplido uno de las metas. Ya se ha cumplido una de las metas que tenía propuestas al venir acá. Y bueno, espero que les guste el video y espero que les guste mi experiencia. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algo, pues también lo pueden hacer llegar. Efectivamente, audiencia, podéis preguntar, los que estáis ahora en directo, tanto en Twitter como en Periscope como en YouTube, podéis escribir las preguntas que queráis que, que las, os las respondemos. Eh, ella ha hecho algo que yo creo que, que tiene valor, que todos lo sepáis cómo lo ha hecho. Porque en seis meses. Eh, no tenías pensado todavía ni venirte a España, ¿no? No. Debido a la mala situación que hay allí en su país, en Venezuela, ¿cómo fue? ¿Cómo decidiste venir? Como, como, cuéntales un poco eso así. Bueno, por la situación en Venezuela, pues yo tenía un empleo el cual no me daba para para nada, para no me alcanzaba ni para comer, ni para darle a mi familia, ni a mi papá, a mi mamá. Entonces, pues en mi hogar trabajábamos mi mamá y yo, y mi mamá y mi papá recibían pensión, es decir, que habían cuatro sueldos, pero al, al mismo tiempo no, no podíamos cubrir todos los gastos del hogar ni nada, pues. Entonces, pues dije, algo tengo que hacer, pero claro, no tenía dinero para venirme. Y digo, pues, ¿qué hago? Entonces, pues toqué varias puertas y dije, bueno, eh, vamos a ver qué, qué sale de aquí. Entonces toqué la última puerta que, que tenía y fue una amiga de Estados Unidos. Le dije, mira, necesito irme y pues préstame el dinero y yo me voy. Y cuando trabajes en, en España, pues yo te lo, te lo devuelvo. Entonces así fue. ¿Te ayudó tu amiga? Sí. Entonces, fijaros lo que hace a veces la amistad. Sí, una amiga sí. de Jacqueline en Estados Unidos, ¿no? Sí, está en Estados te, Unidos. Te sacó el, el grupo pasaje grupo. de avión, ¿no? Sí. Y te plantaste aquí en Madrid. Sí, Tal cual. Sí. Ahora cuéntanos cómo en, en, en menos de, de tres, seis meses conseguiste un trabajo. Díselo a la audiencia que nos están allí viendo. Bueno, y está su madre también. <risa> está su madre ahí. Verlo en YouTube. En seis meses, bueno, eh, es decir, cuando llegué aquí, comencé a trabajar de interna, pero eh, luego... Eh, dije, pues me voy a retirar porque Hola, es un trabajo muy muy fuerte, es muy duro y pues dije, no puedo seguir en esto. Eh, bueno, me fui a una habitación, me fui a, a vivir sola en una habitación alquilada, con el dinero que había reunido del trabajo interno que, que tenía, pues pude subsistir, o sea, pude... Pregunta rápida. Que lo hemos hecho, ha comentado en Instagram en el live, no os lo perdáis antes de que se borre, no. que duran 24 horas. ¿Hiciste solo una entrevista ya y te cogieron? No. ¿O hiciste... Cuéntaselo a la audiencia. ¿Cómo encontraste ese trabajo tan bueno? Porque ahora está en un call center atendiendo recepción de llamadas para sí. siniestros, sí. me has dicho, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hiciste para conseguir ese trabajo de forma tan rápida? E insisto, poderte traer a tu madre, que está ahí, que luego hablará. Sí. Pues, <risa> que bueno. tiene que estar muy orgullosa de su hija, ¿verdad? Pues bueno, lo que hice fue que, claro, después que, que me fui a la habitación, que salí de esta vía interna, me puse a buscar trabajo. Y bueno, obviamente, a patear calle, como decimos en Venezuela, que es decir, salía a todos lados, todos los días me paraba temprano, salía a todas las empresas que conocía o cualquier dato que me daban, iba a la empresa, entregaba currículos, eh, la mayoría son por, por correo o por... Por, Has dicho que utilizaste Info una Jobs, aplicación. ¿no? Por InfoJobs, por Mil Anuncios. ¿Aplicaste, lados, aplicaste yo insisto, solo a una oferta? No o a muchas. No, a muchas, a muchas. Y incluso he, he llegado a tener en una semana hasta seis entrevistas. Entonces, claro. Ibas a las entrevistas. a las claro. entrevistas, pero bueno, sin ningún fruto <ríe> en todas las que fui y habían otros que también te ofrecían cosas que de verdad no valían la pena entonces yo digo para qué es decir, eh, ¿Pero para ganar... o lo dejabas? o ya tiraste, tirabas la No, a no, después que iba a hacer la entrevista que veía que no me convenía seguía echando currículos porque es que si no, si no buscas no encuentras porque tú no vas a decir Dios mío dame un trabajo y te vas a quedar en la cama todo el día y no te va a llegar del cielo o sea, Y, y a más a teniendo claro". a tu madre tan lejos en, en Venezuela era, con sí, la situación como sí, estaba no Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Entonces claro, este, era una presión porque claro, pagar habitación, pagar el, la, la comida, tratar de traerme a mi mamá, todo eso era una presión que, que era muy fuerte porque claro, yo quería hacerlo todo rápido, pero sin trabajo no podía, no podía mucho, y ya los ahorrosos lo estaban acabando. Pues de, lo que reúnes en dos meses se te va así rapidísimo. Porque está la vida aquí claro. ¿no? Bueno bueno comparado o sea, con, allí, mucho, comparado con claro, allí está, está barato comparado con Venezuela sí. sí, porque en Venezuela nos contaste en un vídeo sí. aquí en en el canal que, que sí. con el sueldo de una semana no había ni para un cartón de huevos no, ¿no? era no, así no? fíjate no, claro comparado no con eso está barato aquí la claro, vida ¿verdad? claro claro claro pero... <risa> entonces bueno al final eh, fui a una, a una entrevista a final de semana el día viernes y pues dije no sé por qué eh, Luis pero yo dije este trabajo me suena que es para mí y me dijeron te llamamos el mismo viernes porque el lunes empieza la formación y yo bueno está bien gracias no sé qué me fui a mi casa y dije bueno ojalá me llamen y esperando la llamada todo el viernes esperando la llamada esperando la llamada no me llamaron y yo no me van a dar el trabajo pues uno más que no me ha llamado de las muchas entrevistas y yo, yo dije bueno a seguir buscando y a, a seguir echando buscando. qué voy a hacer y resulta que el lunes me llaman de ahí y Me dicen, mira para que te vengas a la formación mañana, martes Y dije, pero no me habían dicho que empezaban el lunes O sea, me pregunté yo misma, ¿no? Resulta que sí, habían empezado el lunes Pero bueno, me llamaron para ir el martes Y, y ya está Y entonces claro, comencé la formación el día martes Fueron tres semanas de formación En horario de mañana eh, Formación remunerada Y eh, pues ya nos hacían exámenes es decir mientras iban pasando las semanas te hacían un examen semanal para ver cómo ibas progresando y si vas aprendiendo los temas que, que daban pues porque claro no te van a dar un empleo si no estás eh, empapado de lo que de lo que tienes que hacer las funciones que tienes que hacer que Entonces, estás en tema de siniestro en, más, en una compañía de seguros sí. pues, aperturas perfecto. de siniestro exactamente Entonces, y qué tal estás contentilla pues sí sí la verdad es que estoy contenta es un trabajo bueno es fuerte porque es que ningún trabajo es, es la gloria, porque si no, no se llamará trabajo, ¿no? Pero, pero, pero dentro bien. de todas las cosas que, que he visto, de otra, por ejemplo, trabajar en hostelería es mucho más fuerte. Eh, trabajar en un hotel, porque también lo hice, eh, de camarera de hotel es mucho más fuerte, o sea, el trabajo físico. En cambio aquí es solamente atender llamadas y dar soluciones a, lo, a los asegurados, pues. Entonces, bueno, hasta ahora me va muy bien, eh, tengo una coordinadora muy bien, espectacular, que trata cada día de enseñarnos más, si nos equivocamos no nos regaña, sino que más bien nos dice cómo mejorar eso que hicimos mal, y pues ahí estamos, pues nos evalúan todas las semanas también, y nos van dando consejos de cómo hacer cómo hacer mejor nuestro trabajo. Pues. Y, a y a ahí tú? vamos. Pues genial, a tu madre, ya que está aquí, ¿Cómo, ¿Cómo fue la, la noticia de, de, de todo esto? ¿Cómo se lo fuiste contando un poquito? Bueno, mi mamá, este, bueno, todos los días hablaba con ella mientras estaba en Venezuela ella. Yo la llamaba todos los días, en la noche, en la tarde, a la hora que fuera. Un poco me hice imposible porque mi mamá no tiene teléfono inteligente, entonces la llamaba el teléfono de la vecina. Cuando mi hermano iba a la casa la llamaba el de mi hermano pero bueno trataba de lo posible de todos los días llamarla y todos los días le contaba lo que me pasaba en el día y usted cómo lo vivía cuando le llamaba a su hija bueno eh, imagínese eso era llorar ella y Gladys, llorar yo ella es Gladys se lo decimos a la audiencia así que Llorabas no es fácil dos. claro no es fácil tenerla aquí cuando ella jamás se separó de mí y siempre de, había estado allí con usted lógico ¿no? para todo entonces no es fácil. Y se pero... había venido aquí a España a la aventura. Sí. Sin, sin yo saber qué iba a hacer O sea, qué iba a ser de ella, porque no es fácil. Entonces siento que bueno, esto es grande estar al lado de ella. Pero con un final muy lindo, muy, bien, ¿no? muy, lindo, muy, lindo, muy lindo, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Hola, sobo, bobeao. sanmigdo, sí. sí. <risa> que. ¿Qué diferencias habéis encontrado un poquito entre Venezuela y España, tanto a nivel de trabajo como de vida? Bueno, que eh, trabajo no podría decir mucho porque aún no, no he hecho... ¿La buscando también? Sí, también? pero de vida espectacular, ¿verdad que es una diferencia muy grande ahorita? No voy a decir que Venezuela no es muy linda, sí es linda, pero en estos momentos no, no estos da momentos la calidad no... de vida. Pero, toquemos madera que no acabemos aquí sí, así. Exacto. Porque pues usted lo ha vivido, ¿no? Cuando sí, Venezuela era rica, ¿no? Claro. Usted lo ha Perfecto. se lo si quiere muy bien. un poco a la audiencia? En porque... cambio, en estos momentos no no es fácil vivir en Venezuela. Sin embargo, aquí es es otro estilo, Fue pues, en verdad que que me siento muy bien. Sí, puedo decirlo. Y tú Jacqueline, qué diferencias has encontrado a nivel laboral, cómo es un trabajo aquí, cómo es allí, si ¿Sí has encontrado alguna diferencia. Pues sí, eh, bueno, no es color de rosa, porque claro, yo me imaginaba otra cosa, porque a mí me dijeron Jacqueline te vienes y aquí hay trabajo para, bueno, de sobra. Y resulta que, fíjate, he tenido cuatro meses en lo que he estado buscando trabajo y me ha costado mucho, porque no es fácil. Hay mucha competencia aparte y hay muchos venezolanos en España y sobre todo en Madrid. Entonces, claro, ha sido súper difícil. Te preguntaba encontrar. una amiga que cómo habías hecho cómo habías hecho para sí. encontrar trabajo, sí. que le dieras ese secreto. Pues dice: va así insistir, insistir, insistir, persistir y no resistir, porque es, que es como te decía, o sea, el trabajo no te va a caer del cielo, ¿sabes? Es decir, tienes que buscarlo. Y más también las condiciones que tú quieras de trabajo, porque si es verdad que hay mucho trabajo por decir, en hostelería, en, mucha, o sea, en muchas cosas, pero también hay que ver las horas que trabajas, el esfuerzo que haces, y es difícil, es difícil, te digo, y claro, también te piden mucha experiencia, entonces yo digo, si yo en Venezuela trabajaba de asistente administrativo, ¿cómo pretendes que tenga experiencia de camarera? Es decir, es algo que, que es ilógico también, porque si no me das la oportunidad de hacer un trabajo, ¿cómo voy a adquirir la experiencia? O si no me formas, cómo voy a saber yo hacer el trabajo. Bueno, o sea, pero al final has encontrado una empresa que te ha formado, ha formado y te ha dado el trabajo, trabajo y te han pagado sí. durante la formación también, sí. ¿no? Sí, es importante, pues. claro. Por si Entonces, quieres sí. añadir algo más o tu madre si quieres añadir algo más y si no finalizamos la misión. Bueno, la verdad que qué puedo decir que en este momento me siento muy feliz, aunque sé que hay seres que que me hacen falta de allá de mi país, pero en verdad que estar con ella es lo más grande para mí. Sí, Yo lo, lo que quería añadir, que, que leí el otro día un informe de la ONU que decía que a este ritmo en dos años el 25% de la población de Venezuela estaría ya fuera del país. y No lo dudo porque es que ahorita hay muchos venezolanos aquí en Madrid, por ejemplo, y no me quiero imaginar los países que están más cerca de Venezuela como estarán de venezolanos. Porque si España que está lejos y cuesta bastante dinero venirse... No me quiero imaginar los países que están más cerca y son más accesibles para poder entrar. Como Colombia, por ejemplo. Exactamente. ¿no? Perú, Chile, bueno. son países que están ya prácticamente son venezolanos. Sí, pero bueno, en sí. tema de política no nos vamos a meter porque Claro. La Isla se dedica a la orientación laboral, pero vamos, que vierais el caso de, de ella es un sí, caso, ¿no? yo creo, modelo a seguir, ¿no? Porque Jacqueline ha demostrado que, que ha estado, ha buscaba, ha seguido buscando, ha seguido buscando, lo sí. necesitaba y ha conseguido un trabajo y ha podido ganar su madre. Sí. pues nada, nos despedimos ya, vale. muchas gracias Gladys también por haber estado con nosotros gracias a ustedes, bueno verdad que me siento muy bien aquí y gracias por todo pues nada, muchas gracias audiencia principal, chao chao